Las glándulas salivales hacen parte de las glándulas exocrinas, que son órganos que no segregan agregan hormonas sino otro tipo de líquidos que ayudan al organismo. En este caso el líquido es la saliva, la cual tiene dos tipos que, combinadas, ayudan a lubricar y procesar el bolo alimenticio antes de ser digerido. Estas glándulas las encontramos en la boca y las ubicamos en tres lugares. Las más grandes de ellas son las glándulas parótidas. Las cuales están ubicadas en la parte trasera de la boca, entre la base de la mandíbula y las mejillas. La saliva proveniente de esas glándulas es de carácter alcalino y ayuda a facilitar la masticación del alimento. La siguiente es la glándula submandibular, las cuales secretan un líquido formado de saliva y mucosidad que se vierte a ambos lados de la lengua. La saliva submaxilar es alcalina y viscosa y sirve para la gustación. La última de ellas es la glándula sublingual, esta vierte bajo la lengua una saliva espesa que interviene en la deglución de los alimentos. La saliva vertida de estas glándulas, además de sus funciones digestivas y gustativas, tienen otras propiedades, como la de cicatrizar heridas en la boca, mantener el nivel de humedad de la misma y proteger a los dientes y encías de infecciones provocadas por bacterias.